Vamos a resolver el problema de sumar dos vectores, eh, habiéndolos descompuesto previamente en, en componentes. Partimos de un vector que voy a llamar f, que sabemos que forma un ángulo phi con la horizontal, y decimos que el módulo de ese vector pues es igual a f, para simplificar. Lo que tenemos que saber es que la componente horizontal fx es igual a f por el coseno del ángulo que forma y fi, digo que es f, por el seno del ángulo que forma. Así hemos descompuesto nuestro vector en la suma de dos vectores que son perpendiculares, que sería el vector fx y el vector fi. Si lo sumase, el vector resultante me saldría nuestro vector original, que sería f. Esa es la gracia de descomponer un vector en sus componentes. Nos planteaban el problema en el que eh, tenía un vector f1 que lo definíamos con su módulo. El módulo de f1 decíamos que era 3 newton y formaba un ángulo alfa con la horizontal de 40 grados y un vector F2, otra fuerza podría ser, cuyo módulo era 5 newton y que formaba con la horizontal un ángulo beta de 200 grados. Bien, el primer vector como forma 40 grados está en el primer cuadrante, sería así más o menos, y el segundo vector, como forma 200 grados, que son más de 180 grados, pues estaría en el tercer cuadrante. Pues va a ser un vector dibujado de esta forma. Pues voy a hacer la descomposición. F1X pues va a valer 3 por el coseno de 40 grados. Que es igual a 2,298 newton F1Y. Es 3 por el seno de 40 grados, que es 1,928 newton. Para el vector 2, F2X es igual a 5 por el coseno de 200 grados, que da menos 4,698 newton. Y F2I es igual a 5 por el seno de 200 grados, que es igual a menos 1,71 newton. Así que lo que tengo que hacer para calcular cuánto valen las componentes del vector resultante, Fx será F1x más F1x. 2x, así que si sumo f1x más f2x obtengo menos 2,4 newton y la componente y pues F, será f1i más f2i y esto da 0,218 newton y de esta forma pues se puede calcular fácilmente las componentes. y Esto sería f. Ahora vamos a verlo de forma gráfica con GeoGebra. Voy a utilizar el programa GeoGebra para hacer la representación gráfica de los vectores para que salgan de forma perfecta utilizando los datos del problema. El vector f1 sería este azul que vemos aquí. El vector f2 sería este de aquí que está en el tercer cuadrante y si sumase los dos vectores gráficamente, pues saldría este vector. Es decir, es un vector que está en el segundo en el segundo cuadrante, que tiene una componente negativa grande, eh, la componente X, y la componente Y es eh, positiva, pero muy chiquitita. El vector tendría que ser este.